Ahí enfrente vemos un grupo de alces... Vamos a, ver a subir a más animales por aquí... No lo detectamos... Bueno, pues vamos a coger los prismáticos... Vamos a mirar, ahí vemos un macho con cuerna grande... Un animal de una estrella, otro animal de una estrella... Son hembras... Cinco estrellas, mira, cinco estrellas... Tenemos ahí un cinco estrellas... La cuerna que tiene es maravillosa... Cogemos nuestro rifle... Apuntamos y... Disparamos... Vamos a verlo a cámara lenta le hemos dado doble pulmón corazón, porque vemos que cae, cae a plomo, y nada, vamos a, a recoger nuestro animal, lo tenemos ahí, nada, mira, si teníamos aquí animales que no he visto, debería haber utilizado el modo cámara, Ve las burbujas, se conoce que tendríamos algunos, algunos animales si sí, eran eran chicas, vemos cómo han salido corriendo todos los sauces pero bueno, vamos a coger nuestro 5 estrellas, ahora corremos, no nos va a importar, normalmente no deberíamos correr puesto que los animales nos escucharían y saldrían huyendo, pero bueno, vamos a ver qué puntuación nos arroja esta preciosidad. Madre mía qué cuerna, a ver cómo se ha quedado la cuerna para la foto, mira así vamos a sacar una foto a ver si podemos sacarla se ha quedado la cuerna enterrada, pero bueno ¿qué le vamos a hacer? cogemos la ballesta para la foto a ver si apuntando así si nos sale la foto desplazamos el modo cámara giramos un poquito a ver sí, desde luego es una una foto buena, no, no tengo ángulo, pero bueno, la vamos a hacer aquí ¿Veis el sangrado que tiene? Madre mía. Vamos a hacer la captura. Ya tenemos la captura, pues vamos a ver la puntuación que, que nos arroja nuestra necesidad nuestra de animar. Tenemos aquí, madre mía, qué cuerna. Efectivamente, le hemos dado doble pulmón y la arteria. Qué cuerna más amplia. No es muy simétrica, no es más grande la izquierda que la derecha Pero bueno, tenemos una genética de 99,17 Una genética muy buena Y vamos a ver la puntuación, 470 puntos Pues nada, vamos a disecar este animal Hacemos la captura correspondiente, lo disecamos Yo os voy a poner la, el mapa para que veáis dónde ha sido Muy cerquita de la casa principal, bajando por el río Y seguimos cazando Veníamos con el coche, nos hemos parado, hemos bajado, puesto que aquí ahí, tengo localizado un par de haces, de cuatro estrellas, a ver cómo están. Vamos a ver, tenemos a una estrella, una hembra. Mira, ahí tenemos un cinco estrellas, tenemos un cinco estrellas. Pues nos vamos a acercar un poquito más, a ver si tenemos ángulo. Desde luego, en esta zona... ...podemos encontrar unos haces magníficos... ¿eh? ...os recomiendo que visitéis, luego pondré el mapa... ...vamos a acercarnos un poquito más... ...para tener un, un ángulo directo... ...estamos un poquito esquinado... ...un ángulo directo para, para coger el doble pulmón... ...seguimos avanzando lateralmente agachados... ...como hay buena distancia no nos van a escuchar... ...yo creo que desde aquí podemos hacer un buen disparo... ...se nos queda mirando, nos ha detectado... ...pero nosotros vamos a respirar, apuntamos y disparamos... ...ha caído el animal... Una vuelta rápida, un doble pulmón... ...madre mía como ha caído... ...y nada, pues ahora iremos a recoger... ...vemos que salen huyendo el resto... ...ahí delante también nos salen burbujas... ...eso significa que tendríamos algún caribú... ...puesto que tenemos un abrevadero de caribús, ahí... ...así que vamos a, a recoger el coche... Y nos vamos a acercar con el coche hasta allí. Os quiero decir que yo me muevo prácticamente por todo el mapa con, con el coche. Desde luego es un acierto de que todos los campamentos tengan un, un parking. Aunque hace el ruido, pero si tenemos localizadas la, las zonas, nos podemos acercar con el coche. Y desde luego avanzamos mucho y es mucho más rápido. Vaya, me está dando problema la tarjeta de, de vídeo. Pues nada, pues seguiremos... Seguiremos así, nos vamos a acercar. Madre mía, qué cornamenta tiene ahí. Vamos a ponernos para hacer una foto. Cogemos la cámara, giramos un poquito. Y tenemos ahí a nuestro, a nuestro alce. A ver cómo podemos coger la posición. Bueno, yo creo que cogeremos esta para guardarla, luego cuando haga el vídeo como tengo más más fotos de alce, pues ya veremos lo que hacemos, Y efectivamente un doble pulmón le hemos dado, desde luego el 338 es mortal para estos animales, vamos a ver la, la genética que nos, que nos arroja, una genética buena pero no muy alta, 94,97 y una puntuación muy bajita, 453,